Hoy en Extremadura, y concretamente en Cáceres, tenemos una visita muy especial de esas que nos ayudan a vivir, de esas que nos ayudan a salir adelante, y a salir adelante sin miedo, además. Y es que precisamente ese es el título del nuevo libro del reconocidísimo y conocidísimo eh, psicólogo Rafael Santandreu. Sin miedo, Rafael, muy buenas tardes. No me queda más remedio que empezar hablando de ese miedo que todos hemos sentido en los últimos tiempos o que incluso sí. estamos sintiendo, ¿no? Porque estamos viviendo tantas cosas que parece que, que estamos viviendo ah, ¿no? casi, casi poco menos que el apocalipsis, ¿no? Eh, desde la pandemia parece que todo se precipita y pasan cosas que nunca han pasado, que. Si echamos un vistazo tranquilamente y con mesura a la historia, uh -huh. ya han pasado en otras ocasiones. Sí. Pero claro, vivirlo en primera persona eh, hace que, que lo vivamos con, como si estuviésemos en ese precipicio, sí. ¿no? Claro. Bueno, pero siempre hay una… T tenemos la capacidad de mejorar nuestra inteligencia emocional, nuestra capacidad de gestionar las emociones para que te afecte… Te afectará siempre, y es bueno incluso que te afecte, pero lo menos posible y de manera incluso constructiva. ¿no? Uh -huh. y, y, pero para eso, eh, yo creo que la lección que nos ha dejado, por ejemplo, la pandemia, ¿Sí? es que eh, vale mucho la pena trabajar tu fortaleza emocional cuando las cosas van bien. Uh -huh. Porque las adversidades, las grandes adversidades, llegarán en la vida. Son, son normales para el género humano. Y si te pillan preparado, fuerte mentalmente, no, será, no, no dejará una gran huella en ti. Entonces, porque esta pandemia ha dejado muy mal a mucha gente, pero porque no estaban sí. bien preparados ya. Entonces, esa podría ser una gran lección. Oye, uh -huh. ahora es el momento de hacerlo. Claro, para que no pase eso de tropezar dos veces con la misma piedra, ¿no?, okay. en este caso. Sí. Claro. ¿Y, ¿Y qué debemos, qué, qué podemos aprender de, de lo vivido, eh, sobre todo en eh, cualquier etapa eh, personal eh, que sea un poco más positiva, cómo se puede extraer eh, una lección de, de, de esa experiencia pues eh, más agradable, más llevadera, para que cuando vengan las vacas flacas eh, sepamos torear un poquito mejor ese temporal? Claro, claro. Bueno, hay, hay, hay diferentes entrenamientos ¿eh? a nivel mental. Por ejemplo, mira, en, en el que hablo en este libro, en Sin Miedo, uh -huh. es, es un entrenamiento específico contra el miedo agudo. Porque existen dos tipos de miedos, podríamos decir. ¿eh? El miedo, por ejemplo, normal a cosas externas. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo, yo qué sé, a los gatos. Uh -huh. Oye, con alejarte de los gatos más o menos ya está. Claro. Pero hay otro tipo de miedo, el miedo agudo, que es cogerle miedo a cosas internas. Esto es otra cosa ya. eh. Por ejemplo... Porque, fíjate por ejemplo, miedo a que el corazón te vaya muy deprisa Ajá. no voy a ser que te dé un... algo o hay gente que le coge miedo a que le suba la tensión arterial sí. bueno pues, esto es mucho esto es muy, puede ser muy problemático ¿por qué? porque no puedes huir de ti mismo así como de los gatos sí que puedes apartarte Ajá. De, ti, de tu corazón no puedes claro. de tu tensión arterial tampoco y segundo, y más problemático ese tipo de miedo es ¿qué te diría yo? autorreverberante o tiene feedback Ajá. es decir por ejemplo, yo le cojo miedo a que el corazón me vaya muy deprisa, ¿no? Bueno, pues en cuanto note algo, me pongo nervioso. Claro. Y eso hace que vaya muy deprisa. Se Pero retroalimenta más... ese miedo. Exactamente. Entonces, en décimas de segundo, se me puede armar un pollo a nivel emocional y del <risa> corazón, de la leche. Bueno, pues esto es lo que les pasa, por ejemplo, a, te diría que cientos de miles de personas en estos momentos en España, que tienen ataques de ansiedad. Claro. Esto es que están en casa. Viendo la tele, sí. tranquilamente. Igual hasta un documental de la dos. <risa> de de unas repente... jirafas y unos leones por ahí haciendo sus cosas. Tranquilamente. Ajá. Y de repente el corazón les empieza a ir súper deprisa, una sensación de ahogo increíble, y piensan que les está dando un ataque al corazón. Claro. Corren a urgencias, les hacen todas las pruebas y dicen «Mira, no tienes nada». Les dan un tranquilizante y se les pasa. Claro, entonces, Rafael, me surge la pregunta de ¿el miedo, por un lado, existe... Vale, está ahí, se siente, se, se percibe, se sufre, pero por otro lado no es verdad, no es real. Sí, esos miedos son totalmente irracionales. Has caído en, en, en la trampa del miedo agudo, el, el famoso trastorno obsesivo compulsivo, uh -huh. el, el, la hipocondría, es lo mismo también. Pero lo principal es que lo fundamental, el mensaje primero del libro es que esto se cura completamente. Uh -huh. y, y cuando la gente se cura de esto, es como muchas veces me dice... Eh, ...una paciente mía, María José, decía... ...es como si hubiese ido al Ikea... ...y me hubiesen cambiado el cerebro por uno nuevo... ...¿sabes? Claro, claro. Eso es decir, se cura... ...ahora, es un proceso duro, ¿eh? Porque lo único que te cura del miedo agudo... Es una cosa que llamamos terapia de exposición, Ajá. que ya lo hice un poco la palabra, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Ahora me lo cuentas más detalladamente, pero se me viene eh, a la mente una frase sí. que yo utilizo mucho, que es que el amor mueve el mundo, pero es que el miedo también sí, quizás hombre. mueva el mundo. Eh, y el, el miedo bien conducido, bien claro. reconducido y guiado, quizás también sea claro. motivo y motor de, de muchos cambios, bueno, pues a nivel personal sí. o, o social. Claro. Eh, ¿Cómo conjugamos el amor y el miedo? Bueno, es que si tú eh, mantienes los miedos a un nivel racional, eh, eh, que avisa de cosas, te permite incluso ayudar a otros, te permite tener, te permite vivir y ser feliz. Ahora, como caigas en miedos irracionales, que es otro fenómeno, eso te va a destrozar la vida y te va a impedir tanto amar como disfrutar de la vida. Por lo tanto, eh, tienes que tener una gran gestión. ...de esa cosa tan poderosa que es el miedo. ¿eh? Uh -huh. ¿Y nos enseñan a gestionar el miedo desde chiquititos? ¿O precisamente lo que nos mete la sociedad, empezando por los padres... ...es el miedo desde el primer día que estamos en este <risa> sí. mundo de... ...no, no, no hagas esto porque sí, viene el coco? Claro. Sí, totalmente. Es decir, primero, eh, correcta gestión de inteligencia emocional... ...y de emociones es casi inexistente últimamente. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, tenemos mucha información, mucha enseñanza tecnológica pero no de sistema de valores, no de, de gestión emocional, y es fundamental. Entonces Y, y sobre todo, a veces también, eh, nos disparan los temores irracionales, eh, teóricamente como para protegernos, pero no es verdad. Mira, eh, en claro. educación infantil es muy importante que los chavales, desde lo más pequeño que puedas, se enfrenten a sus propias responsabilidades. Esto es muy importante, que se caigan y se levanten. O sea, esto de tenerlos en una burbuja como que no. Fatal, fatal, fatal. claro. Claro. Se amplifican los miedos. Fíjate, pero bueno, oye, pero digamos que la, la gran noticia es que todo eso te lo puedes reeducar tú a cualquier edad. Es uh -huh. decir, tú puedes decir, oye, vale, yo no he tenido... Eh, he llegado a cierta edad con mala gestión, sí. oye, ¿yo puedo aprenderla? si sí, te va a costar en algunos casos, por ejemplo, si has, lo que decíamos, ¿no? Si has caído en el miedo agudo, vas a tener que hacer una terapia de exposición que significa ir, a, ir al infierno todos los días, ¿eh? <risa> Da, exponerte a lo que más temes, en este caso a los ataques de pánico, la hipocondría, el TOC, de manera diaria. Ponerte delante del gato, que Intenta. te da miedo. Absolutamente. De manera, pero hay que hacerlo bien, uh -huh. de manera planificada, diaria, sin saltarse ni un día, porque el cerebro aprende cuando es cada día esta exposición eh, y con aceptación total, ¿no? Pero ahora, se producen, de verdad, ¿eh? se produce un cambio cerebral increíble, mira, en mi libro hay y también en mi, en mi canal de YouTube uh -huh. hay un testimonio, entre muchos otros que recogemos, hay sí. más de 100, de María José. María José es una paciente que yo tuve hace unos años que ella había tenido ataques de ansiedad diarios durante 30 años, desde los 20 hasta los 50. Cada día le daban ataques de ansiedad. Tomaba entre 7 y 8 tranquilizantes al día. Vaya. Ella es de Alicante y decía, Rafael, iba zombi por Alicante y aún así me daban los ataques. Claro. Bueno, ella tardó, ella lo explica en el, tanto en mi canal de YouTube, en vídeo, como en el libro. Mira, tardó tres años en ponerse bien. Pero ella dice, o sea, es que es increíble como todo eso ha desaparecido. Ahora, ella tuvo que hacer durante mucho tiempo, porque llevaba mucho tiempo con el problema, desensibilizarse, porque el problema está que estaba sensibilizada, su cerebro estaba sensibilizado y lo tuvimos que desensibilizar, con esta terapia de exposición. Digo, es una cosa muy bonita ¿eh? cuando la gente lo hace. Es curioso, Rafael, porque todos eh, el que más o menos puede y, y tiene tiempo, ¿no? También, pues sí. vamos al gimnasio, nos apuntamos exacto, a, a CrossFit últimamente, ¿no? A levantar ahí enormes... Sí, sí, sí, sí. O sea, y nos ponemos ese escudo físico, pero por sí. dentro, pues quizás claro. estemos en la sociedad actual, estemos completamente sí. desentrenados, ¿no? Para llevar a cabo este tipo de, de experiencias y para claro. saber gestionar todas las emociones que, que se nos plantean cada día. Claro, porque ¿sabes qué pasa? En la actualidad ocurre una cosa muy particular, que es que vivimos una sociedad que cada vez es más compleja, con más exigencias personales que uh -huh. te pones, sí. tengo que tener éxito, tengo que ser guapo, tengo muchos amigos, cada vez es más compleja y cada vez hay menos educación emocional o antes era espiritual, pero también valía, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuanto más se necesita, menos se hace. Pero fíjate tú, ¿Qué hacen los grandes ejecutivos, los grandes deportistas, actores, etcétera? ¿Qué hacen que ellos? Están haciéndolo, lo están haciendo uh -huh. y lo dicen. Y, y ahora cada vez lo dicen más. Ostras, mi, este trabajo de inteligencia emocional para mí es... Abs Mira, el otro día en mis redes colgaba una entrevista a un futbolista que se llama Gerard de Ulofeu, uh -huh. y ya sabes que yo soy sí. catalán, por lo tanto, culé. Cool, eh. sí, sí. pues, Gerard Deulofeu jugó en el FC Barcelona, ¿no? Está en y Italia, está ¿no? Ahora está en Italia. Sí. Y había una entrevista preciosa que le hacían que él decía que a partir de que él hizo un aprendizaje fuerte a nivel emocional, bueno, su rendimiento en el deporte mmm, pudo pudo florecer, uh -huh. pero sobre todo en la vida. Y dice unas cosas, unas perlas. Dice, mira, yo ahora soy feliz y sé que prácticamente. Cualquier cosa que me pueda pasar, yo voy a ser feliz, claro. porque depende de mí. Bueno, bueno, bueno, esto claro. que lo dice un deportista, qué diferencia, ¿no? Claro, se puede derrumbar el mundo a tu alrededor, pero si el pilar tuyo, que es el más importante, es sólido, pues eh, estás preparado para afrontar cualquier tipo de situación, porque la felicidad es ahora mismo muy volátil, ¿no? Eh, depende... Bueno no es que dependa de muchas cosas, es que tenemos nuestra felicidad depositada en, en, el, en el exterior, en vez de en nosotros mismos, y sí, recuerdo este futbolista, como contaba además, que creo que dormía separado de su esposa de su mujer, eh, porque dormía en una cama especial y tenía un tratamiento eh, bastante completo eh, para, para intentar afrontar lo que es la, eh, la consecución de todos los éxitos ¿no? que estaba afrontando y, y ahí hablamos de una palabra clave en lo que comentabas de la vida eh, actualmente, una vida enfocada al consumismo y tenemos que ser más y tenemos que ser, tenemos claro. que ser más y tenemos que tener mucho más y si no parece que está fuera de, de la liga no y claro. y claro, esa gestión de la llegada o, o de la lucha por el éxito, del alcance del éxito sí. es es antinatural podríamos llegar a decirlo así antinatural con con la claro. forma pues eh, física antropológica sí. de, del ser humano no ahí está, tú fíjate que si a mí me gusta hacer un ejercicio que es comparar la autoexigencia uh -huh. la que te pones tú del hombre de hoy con la de nuestros abuelos que claro, no hace tanto tiempo Claro, no. Mira, mira mi abuelo por parte de padre vivió en lo alto de una montaña del Pirineo toda su vida uh -huh. nunca salió de las cinco de los cinco pueblos circundantes ni falta que le hacía ni falta que le hacía <risas> entonces claro si tú comparas la autoexigencia de mi abuelo y de la gente de aquella época con nosotros, mira, tú hoy en día para ser una persona decente, para salir a la calle, ya sí, no sí. Te digo para ligar, sí, so solo para salir a la calle, ¿eh? tienes que estar delgado, tener un buen trabajo, ser bastante elegante, tener muchos amigos, tener estudios, eh, incluso saber idiomas, haber viajado. Ahí está, a, iba a decirte eso porque comentabas que tu abuelo no había salido del Cinco Pueblos, Pero es que hoy me... día si no viajas y no conoces mundo, te sientes ¿Eres... mal. Eres un friki, un claro, fracaso, claro. Un colgado. Sí, sí, sí. sí y, Tienes que viajar, eso... tienes que montarte claro. en aviones e irte al fin del mundo, aunque no conozcas Venga. tu propia tierra, eh, aquí que nos es, dedicamos a promocionar es. lo que nos rodea, nuestro entorno sí. más cercano. Pero oye, es que pero si no vas fuera, como que, oye... Eres pues, un fracaso. Eres, sí, eres no, un fracaso. No, no has hecho nada, tío. Claro. Eh, no, no, no, no. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ¿Qué valores? esta superexigencia sí. es, una, es una monstruosidad, sobre todo si te lo crees. Entonces, a ver, también es verdad que esta sociedad... ...nos ofrece ventajas ¿no? y comodidades... Mm. ...lo inteligente es... ...aprender a aprovecharlas... Es. ...como está haciendo todas esas ventajas Gerard Deulofeu... ...pero no creerse... ...que él necesita... ...ganar ese partidito, meter la pelotita, no sé dónde... Uh -huh. e ...y si no es el fin del mundo la guerra nuclear... O sea, ...es decir... ...te tienes que desprender de todas esas necesidades absurdas... Claro. ...y dejarlas solo... ...en divertimentos... ...objetivos mm. que si no es uno será otro... Eh, poner, mira esto va a sonar un poco curse a lo mejor a ¿eh? pero es es como es poner el amor y tu capacidad de amar la vida de los demás muy muy muy muy por encima de cualquier otro criterio uh -huh. de la vida se entiende esto se entiende. ...es fundamental. Eh, se agradece muchísimo hoy en día... a ...esas personas que sí. tienen personalidad... ...y que piensan y actúan y viven... ...con respecto a unos valores propios... Claro. ...sin ser copia de nada ni, ni de nadie... ...eso se agradece claro. muchísimo... ...cuando te encuentras ese tipo de personas... ...auténticas. Claro. Eh, dicho de otra manera... ...y también enfocado al público más joven... Eh, ...utilizar las redes sociales pero no estar enganchados a ella como una forma de vida. Utilizarlas Eso en el es. sentido positivo de, oye, una herramienta para encontrar trabajo, claro. para promocionar, eh, bueno, tu estilo de vida, tus valores, tu Bien. personalidad, para proyectarte, pero no Bien. estar enganchado a ella y, y ser al final preso de, ese, de esa imagen o imaginería que hay en las redes sociales. ¿no? Totalmente. Y, y fíjate que eh, otra cosa muy importante, mucha gente dice, bueno, pero Rafael, gente joven, ¿no? Uh -huh. Es que... Claro, claro, es que todos son así, todo alrededor claro. es así. Pero, pero muy importante, el dueño de tu mente eres tú. Chico, el dueño de tu mente eres tú. Si tú estás muy, muy, muy bien amueblado mentalmente, uh -huh. lo ves desde la barrera y dices, bueno, que cada uno decida, amigos míos. Pero claro, eso sí, te va a exigir un esfuerzo. Uh -huh. Que es lo que mucha gente desconoce hoy en día, que es la educación de tu propia mente, tus valores, tu filosofía profunda eso se curra también tío, claro. entonces tienes que pues por ejemplo acudir leer libros de psicología cognitiva acudir al psicólogo eh, incluso de espiritualidad cualquier sistema de valores sólido sí. pero lo tienes que trabajar te lo tienes que creer claro. lo tienes que debatir tienes que juntarte con gente que piensa igual eh, es un trabajo pero eh, es muy bonito y quizás el más importante de tu vida Es que nos, nos esforzamos muchísimo trabajamos muchísimo, dedicamos muchísimo tiempo Eso. a trabajar, a cumplir objetivos, eh, por supuesto de, de la empresa que te da trabajo y te proporciona un salario pero nos olvidamos de ese tiempo dedicado a conocernos a nosotros mismos y por supuesto desde aquí va esa invitación a empezar a construir todos esos pilares internos para claro. que pase lo que pase a nuestro alrededor nuestra felicidad dependa de nosotros y vivir, al fin y al cabo sin miedo, como es el título de este nuevo libro de Rafael Santandreu. Rafael, eh, bienvenido a Extremadura, que te sientas como en tu propia casa y muchísimas gracias por atendernos aquí en COPE. Claro, igualmente amigos, ha sido un placer. Un placer, hasta la próxima.